Oh, oh, here I come oh, here I come oh. hola, hola, hola, hola bueno, van a sentir un zumbido eh, es un ventilador que tengo ahí, como ven bueno, no sé si se ve, pues, después voy a cortar esto eh, hace tiempo que no me ven y bueno he estado en algunos sitios y ya he vuelto sigue todo igual todo sigue igual o peor se está queriendo limitar el tema a drones eh, ya es a como sea a como sea el mercado matado los drones que pesan más de 250 gramos muertos todos los drones de gama blanca muertos han matado el mercado. Todo lo que se vendió en los últimos cinco años, por decir, poner una fecha, eh, se ha ido en picada. O sea, ni parecido. ¿Por qué? Porque el egoísmo que hay en España sobre todas las cosas, para todas las cosas, de unos pocos hacia la mayoría. De todos lados nos quieren quitar, nos quitan y nos quitan y nos quitan y nos cobran y nos cobran y nos cobran, cosas que no sirven absolutamente para nada y nos siguen cobrando y no tienen vergüenza y nadie los para. No hacer caso, que nueva legislación, que las zonas donde se puede volar, que las zonas urbanas, que la distancia, que la altitud, que el aviso, que pedir permiso... que yo no tengo que pedir permiso para las cosas que quiero hacer en mi vida sobre el territorio donde pago impuestos, basta. No me cobren más nada, no inventen más nada y no me pidan más nada, ni a mí, ni a nadie. Ni a nadie, se terminó. O sea, ya es suficiente lo que nos quitan. Es suficiente lo que nos quitan. No quieran cobrar más y no quieran inventar más nada. Generar industria, trabajo, y parar de estas estafas, de estas escuelas de drones, de estos permisos profesional, licencia profesional, curso profesional de dron. ¿Dónde? Curso profesional de dron. ¿Dónde? Un profesional de dron. ¿Es un tipo que vuela un FPV, que te lo mete por dos españoles de una escalera? Eso es un tipo que vuela de forma profesional, que tiene un dominio de un artefacto. No un Mavic 2. No un Enterprise, no un Inspire, no, no, no, que, que es una locura lo que los están haciendo. Están matando el mercado, no hagan caso a nada. Busquen donde gente, youtubers, blog, lo que sea, estén juntando firmas y firmen todo lo que haya para firmar. Firmen todo lo que haya para firmar para parar con esto. Y los que estén en capacidad, y me refiero a un abogado, a lo que sea que esté en el tema este o pueda, aunque sea un abogado de yo que sé matrimonial y se pueda meter en este ámbito, hacer cartas y empezar a enviarlas a todos los sitios terminar con esta payasada, que va a salir el aviso que en el 2022, que en el 2023 llevo 10 años escuchando las mismas estupideces, he tenido que ir cambiando de drones según lo que ellos querían Hicieron a los bares, no se puede fumar más dentro del bar. Tienen que hacer una galería, no sé qué, seis mil euros la galería. A la semana le dicen no, la galería tampoco se puede fumar. Nueva ley, hay que fumar fuera. A pedir permiso para montar las mesas fuera. Quitan parking para los que no lo vieron. En España quitan parking y ponen las mesas en la calle. Hacen un cuadradito de madera que es un peligro, ponen mesas y sillas en la calle, en la vía pública. El Estado le alquila, le alquila la vía pública a los bares. La vía pública es mía, es tuya, es de todos. Yo no, no, A mí no me dan ni un céntimo por alquilar de albar la vía pública. Pues ellos se lo llevan. Y como esto puedo seguir hablando, vamos, eternamente. Ya vieron mis otros videos. Esto es cancino. No hacer caso a nadie. Se compran el dron que quieran, pesa 15, 150 kilos, lo vuelan donde le salga de las pelotas. Le llega la multa, no pagar una puta multa, recurrirla. No hay ley. Son todos payasadas que nos quieren meter a prepo y no saben porque no se deciden. Porque hoy se juntan esas cinco escuelas potentes que tienen facturación, como lo puse en los videos anteriores, de 6 millones de euros. 6 millones de euros. No hay trabajo para pilotos de drones. No hay trabajo para pilotos de drones. No existe. No va a haber nunca. Cuando salgan drones taxis, no va a ser el, la licencia de dron que te venden para que vos manejes el dron taxi. Se van a inventar otra cosa para que tengas que gastar un dineral y todo lo que tenés quede en el cajón, como todas las licencias que tengo yo de sodia, de montacarga, de moto de agua, de no sé cuánto. ¿eh? No hacer caso, no hacer caso, firmar absolutamente todo y terminemos con esto. Me voy a la montaña. Me queda un video del término del verano y monté un nuevo, un, un nuevo material con la ayuda por supuesto de Big Group de Spain que lo voy a dejar por ahí en el video y les voy a mostrar a ver si puedo lo que es el, el nuevo equipo para para tu drone game que lo tengo complicado porque me pasé a AMD y no tengo el NVIDIA Experience que era súper sencillo y el, el software de AMD me ha jodido ...los FPS del, del Warzone, no puedo hacer que el Warzone se vea bien y vaya a 144 166 FPS Aquí tienen el equipito nuevo, una bestia Una verdadera bestialidad Es alucinante y bueno, una tarjeta gráfica que vamos Lo puse en mis redes sociales para los que me siguen Y el monitor por supuesto Hemos hecho un cambio de monitor No quiero mencionar, pero ya lo están viendo, de qué se trata Y bueno, es bestial Así que espero que con esto vaya todo, todo mejor Y escriban todo lo que tengan que escribir, cuando vean este video lo escuchen Diga, no, no puede ser, no, no puede ser a ver, yo no soy un anarquista ni soy un hipercomunista ni soy que estoy en la, en la tontería, ¿vale? yo no me paso un semáforo no me paso un stop no me paso la velocidad no aparco para tirar la basura en el medio de la calle y tranco dos horas de tráfico para atrás mío como un imbécil no fumo en la puerta del colegio no voy falopeado en coche no voy con el teléfono en el coche jamás, nunca nunca Jamás. Yo sigo absolutamente todas las normas. Las normas que tienen una coherencia de acorde al coeficiente con el cual he nacido. Las estupideces me superan. La mierda nos ahoga. No puede ser lo que están haciendo con los drones. Es una imbecilidad. Basta. Es el único país que dedica todos los recursos públicos a joder a la ciudadanía de esta manera me tienen podrido lo que voy a terminar haciendo es un sendero luminoso y mandarlos a todos a la mierda con el tema de los drones basta, son juguetes me preguntan padres del colegio ¿qué drone le puedo comprar a mi hijo? vos sabes que ninguno, no le puedes comprar ninguno porque es una puta historia tu hijo no va a poder volar un dron y no va a poder estar en ese hobby no se va a poder divertir y el círculo industrial ¿Vale? La fabricación, el transporte, el mayorista, la tienda, los técnicos, todo eso no va a existir. Porque en España, estos dados, estos dados, ¿vale? No lo entienden. Que matan la industria. Matan la industria con tontería. Para que cinco tipos anden en el coche de último, ahora salido el que fecha soy, 7 del 10, para que se compren el cochecito con las coimitas. Y con el dinero que le sacan a los tontos incautos. Esos Illuminatis que andan por ahí. ¿Vale? No, me tienen hasta los huevos. Waldo, tráeme algo, loco. Me tienen hasta los huevos. Tengo que... tráeme algo. Poneme dos hielos. ¿Qué hijos de puta?